Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy les voy a explicar cómo hacer si no recibe la clave en su casilla de mail. Si seleccionó el botón olvidé mi clave y no recibe el mail, deberá verificar desde mi cuenta si el mail es correcto. Si el mail no es el correcto, deberá volver a registrarse. Cuidado. Este proceso elimina el carrito pendiente de envíos y el historial de pedidos. Para ello, debemos seleccionar el botón Eliminar suscripción. Seleccionamos Sí y Neox se cerrará. Abrimos la aplicación nuevamente y procedemos a registrarnos ingresando el mail correcto. Si no saben cómo hacer este proceso, pueden revisar en el video tutorial de registración. Neox enviará la clave al mail ingresado. Revise la, la, la casilla de correo no deseado o spam en su cliente de correo. A veces los correos demoran en salir de acuerdo a la cantidad de solicitudes que existan. Consideramos un tiempo normal de hasta 10 minutos. Si en ese tiempo no llegó el correo, comuníquese con nosotros. Gracias, esto fue todo.